Nosotros la problemática que tenemos aquí en el municipio de Lobo es que la empresa Engesa nunca nos han querido reconocer el daño y el perjuicio que nos han hecho, que nos tienen aquí en el municipio de Lobo, que prácticamente nos tienen es aguantando hambre a nosotros, ni a Nancy sí nos quiere reconocer la empresa el daño tan grande que nos ha hecho a nosotros los pescadores artesanales en el municipio de Lobo, de que nos han matado lo que es todo el pescado prácticamente nativo que es de acá, del departamento del Huila un saludo muy especial a la gente del BOC de Barcelona y les pido rotundamente que nos colabore y nos ayude a nosotros aquí los huilenses en el municipio de lojo y a todos los que son los pescadores artesanales de la margen del río Magdalena muchas gracias por su atención que esto siempre sigue siendo un impacto para los pescadores artesanales que vivimos en estas áreas nosotros aquí parte de familias estamos aguantando hambre por eso yo en otras entrevistas les he dicho que el caso que cometió la multinacional IGESA y el gobierno de Colombia es un impacto criminal. ¿Por qué? Porque hay mucha mujer embarazo que aguanta hambre y miserias. Y nosotros sabemos tuvo que desplazar a las familias a los pueblos, a las ciudades donde tenemos familiares a que les den la cuida que ya nosotros estamos muriéndonos de hambre, aguantando hambre y miseria. Hace ya más o menos siete años... ...que tenemos este impacto... ...y hasta la presente no ha llegado... ...ninguna entidad del alto gobierno... mucha menos de los derechos humanos... ...a preguntarnos si, si aguantamos hambre... ...o morimos... ...nosotros estamos muriendo lentamente... ...miserablemente... ...por lo menos la pesca que era del de lugar... ...de un subsistir de los seres humanos... ...que la dejó Dios... ...para parte de los colombianos... ...o de los del mundo... ...subsistiéramos... ...ya la están convirtiendo... ...en, en una ley de que no pueden dejar pescado... ...lo mismo que estaban haciendo las bar la, la, en, en los campos, no dejaban pescar, no dejaban comer, entonces de qué va a subsistir el pueblo colombiano cuando nosotros venimos desplazados por guerra y rumores de guerra. Yo por lo menos vengo desplazado de la guerra del 60, vengo desplazado por otros rumores de guerra y vine a la orilla del río donde podía tener sosiego. Nosotros teníamos aquí un área que, que nos dejaban ocupar 50 metros fuera de la orilla del río para afuera. Ahorita nos desplazaron de estas áreas. Entonces, ¿qué era lo que había hecho el presidente de Colombia? Que él el que colocó la primera piedra en el República de Quimbo para darle viabilidad y funcionamiento, vernos restituido la seguridad alimentaria y vernos obligados a que nos pagaran las compras de gracias